Ah, bueno. eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamas? Eh, Esteban. Sánchez Lorenzo, tengo sí, que decir tu no nombre y apellido. ¿Y a qué te dedicas? ¿Un poco? Pues eh, soy traductor, y lo cual me deja bastante tiempo libre y fuera de mi actividad profesional. Eh, intento eso, interesarme a las iniciativas un poco alternativas, a todo lo que, sí, bueno, a lo que hace la vida de, de una ciudad. Actividades culturales y medios culturales. Y... ¿Qué, ¿Qué te llamó la atención de, de la moneda libre? Mm, a ver. Pues primero, eh, el chico que me la presentó, eh, teníamos buena relación antes de eso éramos no amigos amigos pero sí nos conocíamos y tal que nos llevábamos bien y el tipo pues me la presentó me dijo ven un día a un evento que tenemos eh, y yo fui a ese evento y allí conocí a gente y conocí también o sea y me explicaron el funcionamiento de esta moneda y no sé me pareció pues eso que era una iniciativa interesante que porque es, a ver, hay, por un lado está la parte eh, puramente económica, ¿no? Y por otro lado está la parte red, red social de gente que se va conociendo y tal. Y ambas cosas me interesaron en el sentido de que pues, se pueden adquirir bienes y servicios y proponer bienes y servicios sin los euros. Y yo, pues, antes de conocerla la Jun, eh, me interesaba mucho por lo que esa tendencia un poco de precio libre que se va potenciando últimamente y pues la june no es exactamente eso pero sí tiene que ver y sí si es otra lógica que no es la económica clásica con los seres, ¿no? y luego pues la otra faceta que es eso, la gente que uno va conociendo que son pues eh, que suele ser gente que de otra manera igual no la habría conocido ¿no? porque son gente que vienen pues de de otros círculos muy diferentes al mío y, y no sé, y me pareció interesante, o sea, por, por esos motivos. Uh -huh. Y pues después me fui implicando, no mucho, mucho, la verdad, no tanto como podría haberlo hecho, pero sí un poco y no sé, y me siguió lo que iba descubriendo, pues cada vez más me iba interesando uh -huh. y eso ha hecho que hoy pues esté aquí. Que, y que siga eh, gravitando en torno a ese a ese proyecto ¿Cuántos años hace que estás en la mm, A ver el día, la primera vez que el chico me habló era en, o sea, fue en agosto del año pasado uh -huh. y ahora estamos a noviembre entonces imagino que eh, como co-creador yo mismo llevaré un año poco más o menos y año y medio que sé que existe uh -huh. Uh -huh. pues, si quieres decir algo más o algo que te, te apetezca, comentar... O... Pues para los españoles no es un poco raro, porque aquí en verdad yo cuando empecé ya había una comunidad, ya había varias personas, con lo cual ya habían eh, ya existía una dinámica, ¿no? y ya habían, se podían adquirir eh, varias cosas, varios servicios y también ofrecer, porque había diversidad de gente y tal, entonces el iniciar una nueva dinámica no sé realmente cómo podrá ser, imagino que será bastante interesante, tal vez más que lo que hice yo, que fue entrar en algo que ya existe, ¿no? pero a la vez pues será imagino que más difícil, más lento al principio, y no sé si realmente os interesa pues eh, que no os desaniméis eh, con las primeras dificultades que seguro las habrá y que si queréis venir aquí a Toulouse a un poco recargar baterías a veces pues bienvenidos. Y también eh, te puede interés, pues, ayudarnos viniendo a España para... Y también, también si queréis pues, invitar allí sí. a un autobús de franceses pues vendremos. <ríe> Yeah, Brilliant.